Ahí Buenos días, doctor Amado. Buen día, Yerian, Buen día, Francis y a Carolina, que están desde su casita, eh, unidos a nosotros y a cada uno de ustedes. Eh, hoy yo quiero compartir con ustedes el tema delicado de la parte de cómo sigue la moneda del dólar, cómo sigue también repercutiendo en el alza de los combustibles y cómo ha ido la inversión del gobierno en el Ministerio de Salud Pública ante esta pandemia. Pero antes yo quiero compartir eh, la respuesta que le da el Partido Revolucionario Moderno al candidato oficialista con relación a lo que él grabó y le dijo al pueblo dominicano como que el PRM y el candidato Luis Abinader estaba guardado en la casa y que no hacía nada. Que él iba a seguir ayudando. ¿Ajá? Vamos. Vamos a esperar. Sí, que quiso, venderse como, quiso venderse como víctima aprovechando sí. esa acción del PRM para él ser el santo que ha salido sí, a socorrer sí. el pueblo dominicano y que lo están sí. atacando al pobre Gonzalo. Así es, pero el ¡Tacado! mismo video de, de Gonzalo, el mismo video, dice que no se puede usar eh, la figura en, en, en las donaciones. Él mismo lo dice. Y sin embargo están en los panes, en los salami en todo lo que... Pero, Dios pero Dios. vamos a escuchar eh, la respuesta con Orlando Jorge Mera, que, que da la respuesta. No está, no está listo el video. Vamos a continuar con tu comentario. Cuando ah, esté okay, listo, okay, te lo hacemos saber. Okay. Señores, eh, este viernes volvió a subir el combustible. Cerca de cuatro pesos y pico subieron los diferentes combustibles que nosotros tenemos. Y... Eso repercute generalmente en toda la economía nacional. Los precios del petróleo están eh, bajos. ¿Y a qué se debe esta alza de combustible? Bueno, primero están los impuestos del gobierno. Si un galón de gasolina saliera gratis, si el petróleo tuviera cero pesos, producir un galón de gasolina, traerlo aquí, que esté en Dominicana, costaría 100 pesos. Eso es solamente costos. Un galón de gasoil costaría 66 pesos, si el petróleo tuviera cero, ¿verdad? Entonces, ahí hay que agregarle eh, los costos que tiene realmente el barril del petróleo. Pero, a lo cierto está eh, la alta carga impositiva que tienen los combustibles. Y está afectando a todo... El pueblo dominicano, no somos países productores de petróleo, pero está afectando porque el combustible se usa en todo, en el transporte, en la manufactura, en la fábrica, en la energía, en todo. Entonces tenemos alza en la factura eléctrica, una alza eh, desmedida, fuera de, de lo normal. Y también la misma alza que se está sosteniendo en los combustibles eh, no es para que estén a esos niveles. Hay, hay una fuerza impositiva que el gobierno le, le interesa recaudar recursos, recaudar sí. eh, fondos. Vamos a una llamada y sí. cuando regresemos, entonces vamos a ver el video que tú Ok, ok. Adelante, vamos, buenos ustedes. días. Sí, buenos días, Fulvio. Buenos días, Manas. Buenos días. Inmaculada de ese lado. Inmaculada. Buen Fulvio, día. ¿Cómo estás, Inmaculada? Bien, me gusta tu corbata, significa poder. <risa> gracias, eh, gracias. con respecto a. A la, a la subida de los combustibles, mira, es que estos come solo están tan tan, mira, ellos están utilizando a los González, o sea, regalando gas, y el gas lo suben a 102 pesos, o sea, nosotros tenemos que pensar, analizar, sí. un llamado a la población para que piense cuando esté en esta urna, que ¿Eh? decida por el mejor. Sí, eh, eh, el mejor. sí gra gracias, Inmaculada. Ese caso del gas propano, que es injustificada el alza, eh, los precios internacionales del gas pro propano han estado estables. Sin embargo, aquí se mueven también. El caso del alza del dólar, pero más que el alza, que no aparece. Hay eh, ciertas restricciones en las compras y hay también eh, testimonio de personas que han ido a comprar no 500 dólares, 200 dólares, 150 dólares. En los bancos, en los bancos, y en algunos bancos no hay. Entonces hay que comprarlo en el mercado negro. Algunos amigos que tienen que comprar, por ejemplo, vehículos o, otra, o otros bienes y servicios en dólares, tienen que irse a Santiago, tienen que irse a Santo Domingo buscando dólares en el mercado negro, a 60 por uno. Y a veces cuando están más apurados, algo más y todo esto repercute también en la economía de, de, del dominicano. Ahí está el alza que denuncia el sector comercio de los productos de primera necesidad, alzas como las habichuelas, los arroz, las pastas, las salsas, los aceites. Y se debe a todo esto. Entonces, hemos tenido en los últimos, en este último mes, alza en el dólar de una manera desproporcionada ha salido ya que ha tocado niveles que estaban aquí en 1947, niveles de hace eh, más de 50 años, el alza del dólar, niveles ya que sobrepasan a, a lo estimado, que era 55 por 1 de acuerdo al presupuesto 2020. Alza del dólar, alza del combustible, alza de los productos de primera necesidad, alza del gas propano, que es algo de primera necesidad alza de las tarifas eléctricas. Es decir, cinco renglones, señores, que afectan directamente a la economía de cada dominicano. Por un lado, hay una dádiva, y por otro lado se le saca, por encima, mil veces, a lo que se le otorga. Yo quiero ya... Eh, eh, el caso, por ejemplo, de la educación, de, de salud pública. En el mes de febrero, salud pública... Eh, que era un mes de política, en ese mes, en febrero, Salud Pública invirtió 7.299 millones de pesos. Quiero decirle que en los primeros cinco meses del año, Salud Pública solo ha invertido el 35% de los que tiene disponible. Hay, que es un 42% en los primeros cinco meses. Y hay un 7% que no lo ha invertido, incluso estando en pandemia. Y ha invertido durante estos meses de pandemia en asuntos medicinales, eh, productos de bioseguridad, eh, materiales, hospitales, 1.776 millones de pesos en productos medicinales. Ha invertido el gobierno. Y en tecnología, en productos de tecnología, computadoras y cuestiones, software, cámaras y estos asuntos, televisores y todas estas cosas, ha invertido 7.227 mil millones vamos a, en lo que va de mes, entonces en lo que va de año. Entonces esta desproporción de inversión me indica a mí la, la, la prioridad que tiene el gobierno. Bien, vamos a escuchar vamos la a llamada. Vamos a ver la llamada. Vamos a ver quién está al teléfono. Buenos días. Sí buenas. Buenos días. Sí buenas. ¿Quién nos días. habla? Eh, de aquí es Brom, falto Hola, ¿cómo está? está Cuéntenos. Estamos bien, gracias a Dios. Para... Yo quería decirle que ese programa pudieran ampliarle un poco más, porque es que es muy corto el programa. Un programa ¿Qué? tan visto como es. ¿Qué, qué Dos, tiempo dura allá en amigo, Estados Unidos? gracias. Gracias. Eh, eh, un momentito, para hacer la pregunta a él, eh, ¿qué tiempo dura ya en Estados Unidos el programa? ¿Qué? Bueno, comienza la... comienza... Comienza a las 8 y, y te termina a las nueve sí. ya está terminando porque ya lo que faltan son 5 minutos. Sí, lo que ah, pasa es que bueno. está a través de Canal América y en Canal América solamente tenemos una hora. Usted lo puede ver sí. en vivo ¿En el... completo a través de telenor.com.do. Le explico. Y si pudieran abrir la, la página, usted entra a telenor.com.do o punto .com, busca la, la parte de canales... ...le da al canal 10 y ahí le va a salir... ...el programa completo que es de 3 horas... ...desde las 7 de la mañana... ...hasta las 10 de la mañana... Okay, sí correcto. ...en Telenor... ...telenor.com... Sí. ...usted entra ahí a telenor.com... ...míralo ahí, estamos haciendo en vivo... ...la tecnología lo permite... ...usted va sí. ahí, entra a la página... ...se va donde dice canales... ...míralo ahí, incluso míralo ahí, ahí le aparecen... Los todos cuadritos, los, canales. ...los cuadritos más ...los cuadritos mamés que están ahí, usted busca el canal 10... E inmediatamente okay. le va a aparecer ahí en el, el programa. <risa> en vivo. En vivo, totalmente. Solamente con un retraso de unos eh, 10, 15 segundos aproximadamente. Un así, uh -huh. Sí, un delay. Un delay. Okay, así que ahí muchísimas está. Muchísimas gracias. Y sí. un saludo sí. especial para todos. Muchas gracias. Muchas un abrazo, gracias. Un abrazo, un abrazo. Y con él le damos saludos a todos los dominicanos que están fuera de su terruño querido, que así tenía es. mucho que no lo decía más. Bien, bien, yo quiero ya para agotar mis mi, mi minutos que quedan, que son ya pocos, de y El Yang, poner la respuesta del PRM a Orlando Jorge Mera, eh, expresando esa, esa respuesta hacia Gonzalo Castillo. Escuchémoslos. Si ya estamos listos. el mal. Está mal violar el toque de queda. Está mal distribuir gas propano entre los barrios cuando eso está prohibido por ley porque atenta a la seguridad pública. Está mal utilizar los programas sociales públicos como si fuesen privados. Está mal entregar recursos públicos a nombre del candidato. Está mal utilizar vehículos del Estado en campaña. No se puede hacer el bien haciendo lo malo. El candidato oficialista empaca con su marca las ayudas ...con la clara intención de dar para recibir. La Constitución y las leyes son las que indican la ilegalidad de sus acciones... ...y es la Junta Central Electoral, no nuestro partido, la que debe impedírselo. Señor Gonzalo Castillo, usted puede seguir ayudando dentro del marco de la ley... ...porque también nosotros lo hacemos. Lo que no puede hacer es seguir sin responder las preguntas de la gente... Responda sobre los contratos de servicios que tienen sus empresas con el Estado Dominicano. Responda sobre los 2.100 millones de pesos prestados por el Banco de Reservas a Elidosa. Responda sobre cómo una empresa que movió siete pasajeros por día en los últimos cuatro años ahora puede comprar una costosa flotilla de aviones. Responda sobre los cientos de millones prestados por el Banco de Reservas para comprar y desarrollar el proyecto Perla del Sur responda sobre el crecimiento exponencial de su patrimonio después de ser ministro de Obras Públicas. Nuestro partido y todo el pueblo dominicano esperamos que en su próximo discurso o entrevista usted se digne a darnos estas respuestas, porque su silencio es la más grave acusación. Todas estas violaciones vulneran la legitimidad y el estricto apego a la legalidad en que deben discurrir todas y cada una de las acciones que deben caracterizar las campañas electorales. No lo vamos Bien. a permitir. Gracias por el video. Antes de tú continuar, Fulvio, vamos a una llamada que tenemos. Adelante, buenos días. Sí, buenos días. Hola Ay, Manolo Geraldino. Manolo hola ¿Cómo Manolo. Ustedes? ¿Cómo tú estás, Manolo? Espero que Dios esté con ustedes ahí. Con el, Igual con, y, con tu, con tu familia y contigo, Manolo. Mira por qué a mí no me gusta la política de este país, le tengo asco. Porque ese señor que está hablando ahí, Ay. su papá fue Ay. condenado a 20 años de cárcel por ladrón, asesino. Ay. Oye, ese el papá de ese. Ay. Fue el asesino más grande a Sagá que tuvo la región. Salvador Blanco. Y con 20 años arriba, asesino. oye, lo insultó a Hipólito Mejía a él. Ay. Oye, bien, ustedes saben eso, ¿verdad? Bueno, sí. Aquí hubo más de 3.000 muertos en abril 84. Oye, bien. Niños, mujeres embarazadas, ancianos. Y ese era el papá de ese que está hablando. 3.000 muertos, no, no, no. Entonces, fueron, fueron siete y pico. ¿no? Entonces, eh, él, él arrastra lo del papá. No, no, es verdad, ahí bueno. estoy de acuerdo con Fulvio Bueno eh, No podemos eh... a él indicarle los errores del papá y después, dijo y después dijo Balaguer que fue un error hacerlo. Es lo que mismo que se intentó Salvador. aquí hacer Con el nieto de Trujillo, sí. una cosa fue Trujillo Otra cosa es el nieto Mientras, ni tanto, había mientras tanto, Manolo Tenemos combustible más caro Ay. Gas más caro, energía eléctrica Más cara, tenemos dólar Más caro Y la prioridad del gobierno Es seguir destruyendo la producción nacional Muchísimas gracias Ay. Gracias a Fulvio por su comentario. Y a propósito de lo que dice Ajá. Fulvio, yo estoy de acuerdo con el PRM en algunos aspectos. Yo trato, trato, trato de ser coherente, Eri, ¿verdad? Okay. O sea, el, el hecho de eh, que Gonzalo ande en la noche eh, en el toque de queda repartiendo ayuda, también debe permitírsele al, al PRM. Es lo justo. Eh, no creo que el PRM pueda parar eh, la fumigación que está haciendo el idosa Por cuanto es una compañía privada y lo puede hacer Tampoco se le puede prohibir a Gonzalo que le ponga su cara a, al pan y al salami a lo que, Porque con su cuarto, lo que no puede utilizar es el dinero del Estado, ¿verdad? Eh, para eso Ay, es con su cuarto eh, Claro, porque se supone que hay una campaña Y aquí quiero ser, ¿verdad? Que hay una llamadita. Sí, hay una llamadita. Bueno, bueno. Se, seguimos más adelante. Vamos, vamos a ver vamos, qué nos usted, dice usted, el amigo usted, o amiga televidente o que usted. está al teléfono. Buenos, buenos días. Buenos días, una maestra que le habla. Hola. Ay, buenos Hola. días, maestra. ¿Quién nos habla? María Esther Paulino. ¿Cómo está usted? ¿Cómo le va? Estamos muy bien, gracias a Dios. Qué bueno. Cuéntenos. Todo lo que dice el, el gobierno, nada es cierto. O por lo menos el 98% de lo que dice es cierto. Por ejemplo, yo soy maestra. Y han dicho el gobierno, que pasen los muchachos. Pero que el gobierno que nos pide evidencia de todo lo que estamos haciendo, sin darnos internet, sin darnos computadora, sin darnos nada. Nosotros con lo que podemos hacer, lo hacemos con los estudiantes. Y un centro educativo que ellos inauguraron allá en, Vist en Vistel Valle, Centro Gecemaní, pasó un año entero... Y los muchachos no fueron. ¿Y dónde están los profesores dispersados, ganándose el dinero así como yo pueda? No culpa de los maestros, culpa del presidente y de ese ministro que pinta una cosa y realmente es otra. Entonces hay que evaluarnos. Habemos gente pensante. Ya nosotros no nos van a engañar con pancitos, con cositas y ni tampoco con empleo. Tenemos que tener una lógica en la cabeza. Ya nosotros tenemos que ser un cambio. Y si Luis no da la talla, pues entonces seguimos para adelante. Pero Gonzalo está demostrado que no puede ser presidente. Porque Jesús no coordina sus palabras. No sabe cómo expresarse ante una sociedad que es pensante. Hay personas que no son pensantes, pero habemos muchas que sí criticamos los discursos del señor Gonzalo. Además, esa ayuda no debería ser Gonzalo, que la dé, sino Danilo, que es el presidente. Bueno, ahí Bien, está. Gracias, gracias a la, a la profesora por sus palabras. Ahí está. Bien. Eso hubo, ¿no? los, los puntos de vista. Si sí, tenemos que eh, Juan José Jiménez nos escribe, nos manda una foto. No entiendo la foto, Juan José, y dice que Lionel la ficha del tranque que ya se lo ha demostrado a todo el partido. Ahora sigue ¿Mm? la segunda parte de la presidencia de la República. ¿Mm? Tenemos una llamadita aquí en el celular, muchachos. Ok, adelante. Vamos a recibirla. Buenos días. Sí, buenos días. ¿Cómo está usted? Adelante. Sí, quería. Eh, buenos días, Fulvio. Buenos días. Buen día, buen día. Eh, eh, Yayan, Buenos días. días. O sea, Rosa y la, la bella Carolina se encuentran por ahí. Sí, está eh, en su eh, casa eh, en este momento. Sí, sí, sí. Quiero decirle a todos ustedes que ese señor que estaba hablando ahí a, antes de la profesora, ese señor lo que, lo, que, lo que es un tipo irresponsable, ese tipo no sabe de historia. ¿Pero quién, quién? El que habló ahí antes de la profesora. Ah, ok, pero yo le voy a pedir, ah, caballero, caballero, escúcheme, yo le voy a pedir que se, que se dirija a él con respeto. Eh, creo que la palabra tipo es denotativa, ¿verdad? Y creo que usted sí, puede. Eso, eso, eso es lo que se merece, porque él se expresó con mucho irrespeto ahí a todos a, a Salvador y José de Blanco. No, pero usted eso no haga yo, lo mismo. Eso es lo que es un irrespetuoso. Ahí, ahí sí, le compro eso, ¿verdad? Que usted diga que es irrespetuoso, pero siempre vamos a tratar de, de okay, tratarnos. No, no, no, pero yo quiero contestarle a él. Yo quiero contestarle ah, adelante. A él. Ajá. Pues sí, entonces, José Blanco fue uno de los mejores presidentes que tuvo este país. Lo que pasó fue que tuvo una persecución demasiado política con, con Balaguer y el PLD, que se tiraron a la calle por una alza de, de, de la, una roca, lo subió de, de 40 centavos, lo subió a 45 centavos. Le hicieron un boycott, la gente del PLD, y, y, y reformistas a la cabeza con Balaguer. Y le hicieron la vida imposible a José Blanco, lo tumbaron del poder Balaguer y después lo metió preso. El que tenía que caer preso era Balaguer, porque Balaguer se hizo muchas cosas mal en este, país, en este país. Jorge Blanco no hizo nada, Jorge Blanco hizo un gran, un gran gobierno en, el, en este país. No, nah, eso no es ¿No verdad. Lo que pasa es que se le fue de las manos eso, pero por eso no, no tenía Balaguer que condenar 90 años de prisión y, y posteriormente murió y su esposa Toyatela. Bueno. Así, al decirle a señor que Jorge Blanco eh, Jorge es un hombre muy serio, bueno. Más serio que él, porque José Blanco, eh, eh, él, dice, él dice la verdad. Bueno, así es, es. Muchísimas gracias, es opinión amigo. y se sí, la respetamos, claro. pero la historia dice todo lo contrario así, de lo que él dice. Así es. Vamos a escuchar una llamada que tenemos arriba. Adelante, buenos días. Está caliente. Muy buenos días. ¿Cómo Buen están? Día. Buen día. Eh, nosotros aprovechamos el, el, el espacio de ustedes, yo sé que es bastante visto, Hola habla es Rafael Díaz? Hola Rafael, ¿Cómo, Juan ¿Ya? Bo, ¿cómo tú estás? Juan Bo, ya, ya, ya no hay persecución contra, contra eh. ti. Bueno, <risa> lo primero es que le gracias a Dios por todo. A veces, donde Dios te pone, Fulvio, es para, para ir cometido, para algún objetivo que tiene la vida. Sí, y siempre se aprende, eh, siempre lo que se Queremos aprende. agradecer el respaldo que recibimos eh, del pueblo de San Francisco, de las instituciones, sí, claro. y ya totalmente recuperado. Tenemos más de una semana que ya, gracias a Dios, no estamos en el centro de Aguayo y que podemos ya, eh, si se quiere, realizar nuestras actividades normales. Más Sin embargo. Eh, el doctor Rosa más más atrás hacía un comentario el cual nosotros Yeyan, y digo Yeyan porque eh, que creo que tú vas a poder recordar cuando nosotros hablamos en este mismo programa de la peligrosidad de la de las pruebas rápidas sí sí porque personas que van que fue que fue el caso mío yo salí negativo con la prueba rápida más sin embargo en la PTR salir positivo, y cuando tú sales negativo, que son las mismas, las mismas autoridades que te la están avisando que tú vas a tu casa y compartes con, lo, con, con, con tu familia y los amigos, te constituyen una peligrosidad. Y también, cuando tú sales falso positivo, Exacto. que siendo tú negativo, sales positivo, y vas y compra todos los medicamentos, te le te, te quea un, un trastorno, es algo, es algo que hay que seguir en tu el Estado está realizando grandes eh, grandes inversiones entonces si saben que no sirven la prueba rápida, ¿para qué ¿Para la, que la hacen? verdad? porque eso le eso cuesta eso le cuesta al Estado eh, claro. bastante dinero y eh, eh, otra, otra cosa ya para finalizar me gustaría, Yeyian que usted es muy acucioso ¿cuál es la finalidad? aunque las autoridades que regentean el, el centro de confinamiento de Aguayo hay que decir que se preocupan bastante eh, desde el Padre Isá, eh, la Guardia hace un gran esfuerzo los médicos, un trabajo que Dios se los va a recompensar más, sin embargo, no tienen la respuesta eh, en algunos casos para darle, eh, para justificar qué hace abierto ese centro con dos o tres pacientes de San Francisco de Macorís cuando en la ciudad hay alrededor de 800 esa es la gran pregunta que yo me hago pero sobre todo, ella vamos a dar como usted tiene un equipo de investigación ¿quiénes suplen ¿Quiénes suplen diariamente los alimentos? Antes, ¿quiénes los tenían? ¿Y por qué le quitaron el contrato cuando pues, era una comida eh, buena? ¿Por qué le quitaron el contrato a esa persona? ¿Y quiénes hoy en la actualidad están sufriendo el centro de los aguayos? pasamos bueno, feliz día. Gracias, gracias. Muchas gracias. A Bambó, vamos, vamos a levantar eso. ¿Teníamos una llamada aquí en este teléfono? Sí, ¿No? sí, la, ver. ¿La tenemos? Sí, la tenemos aquí en el celular. Buenos días. Buenos, sí, días. buenos días. Adelante. Sí, sí, buenos días. Sí, bueno, adelante. Yo, estoy, yo le estoy llamando para referirme eh, que, lo que me ha hablado de las iglesias, que, que las iglesias abrieron el domingo, ya no abrieron el domingo. Yo participé en una Eucaristía el miércoles okay. y el sacerdote dijo va cuánta misa va esta semana.